y como lo exigía el Departamento de Ética Gubernamental. El presidente Luis Abinader se había quejado en tal sentido, y exigía que se cumpliera con este requisito, que era obligatorio. Y el día de hoy, el presidente se ha comprometido a suspender a los funcionarios que no hayan realizado, amigas y amigos, la declaración jurada de bienes. Sí. Y se habla de que irán a la Procuraduría y la Cámara de Cuentas aseguró que ya tiene la lista de los funcionarios que no realizaron la declaración jurada y que van a proceder de acuerdo a la ley pero me voy más lejos el presidente Luis Abinader ha dicho que va a suspender esos funcionarios. Nosotros esperamos que ya mañana, que ya mañana se den a conocer formalmente, no los que van a ser sometidos a la justicia, eso no, es la suspensión, la suspensión clara confirmada de aquellos funcionarios que no hicieron la declaración jurada de bienes. Sí, amigas y amigos, vamos a ver hasta dónde llega la palabra del presidente Luis Abinader, hasta dónde el presidente es atípico, es diferente a los demás presidentes que ha tenido el país y cumple con su palabra y no se convierte su palabra en demagogia. Hay que suspender a todos esos funcionarios y dar a conocer los nombres y las dependencias del Estado en donde laboran, amigas y amigos. Es un gran compromiso el que tiene el Presidente de la República. Es un gran compromiso, ¿eh? Es un gran compromiso el que tiene el jefe del Estado, se tienen que dar a conocer los nombres, porque es claro, este es el presidente del cambio, es un presidente diferente, y se vendió en la campaña que era distinto a los demás, y qué se nos vendió en la campaña, oh, que el PRM era diferente, que el PRM era distinto, y que venía a implementar políticas distintas a las implementadas por el gobierno anterior, entonces, esta es la oportunidad de casarse con la gloria, y a todos esos funcionarios que no declararon, que no hicieron su declaración jurada de bienes, bueno pues, vamos a someterlos a la acción de la justicia, y vamos a suspenderlos de supuesto. Suspenderlos de supuesto. Primero se puso una fecha, no se cumplió, después se dio otra prórroga y tampoco se cumplió. Luis Abinader tiene que cumplir y suspender a esos funcionarios. Así que de mañana en adelante esperamos el listado. Esperamos el listado. Como tiene que ser. Como debe ser. Esperamos que sí. Vamos con un caso muy triste y muy lamentable. Y es el caso de la jovencita Yokairi Amarante. Esta fue víctima de unos desaprensivos. La jovencita Yocairi Amarante. Es una pena este caso. Y esto ha consternado eh, la opinión pública. Esto nos ha consternado a todos. Miren que es una niñita, es una niñita, amigas y amigos. Es una lástima, ¿eh? en casos como este, se materialicen en República Dominicana nosotros hacemos el llamado a las autoridades a la Policía Nacional para que actúe en consecuencia para que dé con el paradero de estos malditos degenerados delincuentes que le hicieron este daño a esta niñita y si ustedes tienen el conocimiento y conocen o tienen la idea de quién pudo haber sido, denlo a conocer a las autoridades. Den con las autoridades. Si tienen hijas, piensen en sus hijas, en sus hijos, en amistades. Hoy puede ser ella, hoy es ella, pero mañana puede ser usted hay que poner el ejemplo con estos delincuentes hoy esa jovencita puede perder la vista y su rostro está desfigurado su rostro está desfigurado amigas y amigos esto es una pena y esto de verdad que indigna a las autoridades que Volteen el país si tienen que voltearlo de arriba hasta abajo Que hagan lo que tengan que hacer La policía nacional, el ministerio público Vamos a unirnos todos Para llamar la atención y que se dé con el paradero De estos malditos delincuentes azarosos Que le hicieron este daño a esta jovencita Le quebraron su futuro Le dañaron su vida le dañaron su existencia, ya su vida no será la misma, ya su vida no será igual. Muchas figuras del espectáculo se han referido al tema, pero los que más han enfatizado en tal sentido, han sido Santiago Matías y la rapera Carol G. Eh, corregimos. Cardi B. Cardi B, corregimos. Cardi B, amigas y amigos. Ella está ofreciendo 10 mil dólares, que cambiado a pesos serían 580 mil de recompensa. a ¿Quién puede dar información sobre estos delincuentazos que rociaron con ácido del diablo a la jovencita en cuestión, la jovencita Kairi? Santiago Matías, quien es un famoso influencer de acá del país, eh, de Alofoque, está ofreciendo 300 mil pesos a quien pueda dar con el paradero, a quien ofrezca información sobre los delincuentes o el delincuente o la delincuente que rozó, que lanzó ácido del diablo a esta niñita. Amigas y amigos, todo el que pueda dar información, todo el que pueda colaborar, Independientemente de las recompensas que lo haga. Hoy es ella, mañana puede ser cualquiera, hasta puedo ser yo, puede ser usted, puede ser una hija suya, un hijo suyo. Que lean esto. Se debe poner un ejemplo con los delincuentes degenerados que lanzaron asio del diablo a esta jovencita. Se debe poner un ejemplo se tiene que actuar en consecuencia, amigas y amigos, se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, en tal sentido, sí, que se ponga el ejemplo, amigas y amigos, que se ponga el ejemplo, y que se haga lo que se tiene que hacer, como debe ser, malditos degenerados, malditos delincuentes, tienen a este país harto ya, harto, corregimos, hastiado, ¿qué le puede hacer a una niñita así? vamos a colocar la foto nuevamente ¿qué tan grande para hacerle eso? de por Dios a Dios que nos ayude a Dios que nos ilumine y que podamos dar con el paradero de ellos de esos malditos delincuentes. Vamos a la publicidad.